¡Hola! Un saludo. Una persona totalmente anónima. No Daniela, no le voy a poner ni Michota, ni. tusa, ni chimbita, ni su No hago para mandar los tokens. <ríe> y nada, que.. Así es? como a ella le gusta. <ríe> Sin parar, mal parido. <ríe> rata, rata. Hombre, no se lo está pasando solo, le está hablando un monitor. ¿Se acuerda de Michael? Sí. El hijo de puta, yo me el, acuerdo. El... No. El... Y entonces yo le mostré el micrófono. Un día me preguntó qué estaba haciendo. Entonces yo le mostré el micrófono. Va el hijo de puta y me dice, métaselo a la boca. Y yo, ve. ¿Sí? Y yo, ve. ve. ¿Qué, ¿Qué le pasa? No es mi... no ese tipo de micrófono. No. ¿Cuál? Primer glitch, glitch de la puerta. Mientras mantienen pulsado el clic, corran hacia adelante a medida que lo van cerrando. Bellísimo. Usted lo que más me va a agradecer en la vida es haberlo metido en el mundo de las ofertas de Steam. Pero lo que más me dolió fue comprar el, el Super Smash Boy a 10.000 y que después me saliera salir a 3.000. No, pues harto perdido, mil pesos. Bueno. Ay, sí, sí, 7, 000, sí, sí, sí. No, 7.000 es, es una libra de carne, uy. ¡Pilas! <risa> ¡Pilas! ¡Para de broma! ¡Para de broma! Lo es. Oigan, chicos, ¿quieren ver algo? Digo, sí. False, <risa> me, me sé el juego de memoria y todavía siento una tensión de que me casquen. <risa> tú. Ah, ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay una strat, no siempre me funciona. No, siempre me. Jue, ¡Puta! Me pegó el golpe antes. ¡Ah, ya! No, no, no, no, no, no ni se le ocurra. Miren eso, miren eso. ¡Uh! ¡My God! ¡He vanished! ¡Corra! ¡Corra, Calle chimba ¡Corra! ¡Ay! Los pasos. si se pasa al alguien? Escúcheme, pequeño bastardo. Un nivel a la vez. ¡Ja, <risa> Entonces apenas llegue, apenas vaya a saltar eso. Omega Lord, Sabe que debería comprarme. Una mierda de esas para medir los latidos y ponerlo en pantalla. Porque hay latas de gaseosa en el acueducto, no entiendo. Esta es la parte que le digo que me cae mal. Porque claro, esto, mire, mire todo. Mire, es que mire, mire la piscina. Y mira dónde nos toca ir. Sí, Hay entonces, chistes que casi nunca mueren. Uh, los chistes de negro nunca mueren. Pero los de gays y virginidad, meh. Entonces Todo en el agua. Y lo que hace uno para cortar las físicas del agua, porque mi uno camila lento en el agua, es saltando. Uno salta, salta, salta. Mira aquí, pega otro brinco, ¿sí ven? Fue puta, me dio. Ah, ya, ya, eso ya es una segura. Una severenda o yo. ¡Pues puta no! abra la puerta! abra la puerta! ¡No, no! Y presten atención. Solamente limítense. Limítense a prestar atención. <risa> Ay, ese man me encanta, weón. No, me encanta como personaje, pilas. Uy, ojalácito. Y viene, ahí viene. Bastardo, bastardo, déjeme. Déjeme, déjeme abrir. Alcance a abrir la puerta. Alcance a abrir la puerta. Ay, qué de buenas. Qué rápido. Si sí, soy lo suficientemente rápido, creo que me vería Porque es que yo siempre me escondía acá, huevón, y, y terminaba dañado Y eso no es conveniente Entonces acá más bien lo cogemos de lleno O sea, lo que hacemos es llegar la de puta de lleno Uy, marica Y esa grita de pariamento. Pues que me lo encontré de frente, huevón Ah bueno, rico Uy, no <ríe> Mira, está escondidito Ay, tan bonito, mira, tan bonito ¿Y será que me tiene una sorpresa? Por favor, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba Huevón, llevo un año Llevo como un año jugando Y todavía Morí Morí ¡Marica, morí! ¡Salté y morí! Bienvenidos wow. Bienvenido, Speedrun. Es que esta mañana lo grabé Y los tres, y no me pillaron O sea, no tuve ni una sola persecución Y tengo miedo de encontrármelo de frente Si me lo encuentro de frente, pues ya, que fue putas Espera, el estruendo de la música Mal parido ¡Ahí! Ya había roto la puerta Ya había roto la puerta Ya había roto la puerta Uno, dos Puerta, puerta, puerta Rápido, pilla. Guifelo, guifelo, guifelo. Cuando no se la aprende pues, pues lo más fácil del mundo. Pero de todas formas, bueno, en este pedazo, ¿qué pasó? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Uy. Y se, se le salió el... Yo lo pido... Pausa. By Steam Hola, esteam <risa> Hola Hola Hola, amiguito. ¿Cómo está? ¡Oh! Llegó el esclavo uh. Uh. Ah. Y, y Chalo, Chalo, quiere que no habla Tranquilo, es 2021 Los negros tienen derechos ahora Dice que no puede porque levanta, levanta, la. Levanta a los papás. No, porque vamos a seguir discriminando en la casa. Ay, ay, ay, No juegas. No juegas. No y se mutea. No juegas. No no no <risa> chalo, chalo, chalo es como Ferb define y Ferb. Dice una línea al día. A veces uno, a veces dos. Ah, si sí, sí, intento instalarlos, es que me parece muy bueno el juego, pero no lo instalé por miedo. La verdad. <ríe> me pregunto por qué era. <ríe> me pregunto miedo de qué. Damas y caballeros. Eso fue todo por esta noche. Entonces, pues. Pues nada. Disfruten. Disfruten y descansen.